Tranquilo, chopper? chopper. Aquí está la nueva, ¿no? la sniper. Sí. Espera, ya para por el helicóptero. ¿Dónde es que es? Siempre me pierdo aquí buscando el helicóptero. Ya lo encontré. Ay, marica gente, gente, gente, gente. Acá, acá, acá, acá. Jugador, jugador, jugador, jugador. Jugador, jugador, jugador. Muy bien. Ay, pucha, barrecu. Está por aquí, está por aquí Véalo. Está por acá ¿Dónde está? Llegó un ca... Vealo, vealo, véalo. Llegó un camión, llegó un camión, se va a llevar el helicóptero Muerto ¿Dónde vas, hijo de su puta madre? ¿Pregúntalo aquí dónde iba? cayó arriba del techo creo. No, dónde Ese era ¿Dónde? que el helicóptero. <risa> <risa> qué huevo los que huevo lo él llegar y robar el helicóptero. Y... <risa> Sacó el helicóptero y lo roba el perro. <risa> Eh, pues quién se cree el coche que la zona. Ahí voy, ahí voy, ahí Van a venir, van a ver, van a venir por sus novios. Va por... Ah, por el carro. Espera que acá hay munición ligera. ¿Llegaron que en carro o qué? Ah, sí. ¿Dónde está? Benito, benito. Dale pa... Um, dale pa Don Tom, pa darle, pa... Pa darle por las hogas, pa por las tirolesas, por la caja de armas, ¿no? Bueno, listo, vamos. Pensé que podía saltar desde ahí. Para acá, ¡No! ¡Recógete! ¡Ay! No, qué pie. Siempre me pasan. Está aquí el la... la está la caja me yo recojo, lo lo No, no vayas, wey cuántos son puta en el son varios, sí ¿no? Y luego los portales está en el lado. Yo lo cubro, yo lo cubro Yo soy Washington, madre. El helicóptero, Terminal No ellos yo recojo aquí la. Pásense que viene la zona y vienen en bola de la zona. Ah, venga, venga, por mí. Paso, pasa todo el. Agárrala, la orilla, la orilla que qué falta esta que estaba.. Yo estaba buscando. Dale para la ría, ¿qué lado? Porque va va a el dijeron el helicóptero. No, mames, no, durmieron ni un no, no, <risa> <risa> Es, no, no, no, no, la no, Pero, y yo también... Y yo también morí. <risa> no hay pedo ni si que matarlos a todos. Claro. Pero a veces te a lanzarlos a todos. No, pues ahí no. No, me... no, <risa> no y no. No, pues no. No,